soy el propio moderador de mi sesión me presento yo a mí mismo y, y me iré avisando a mí mismo también del tiempo que me queda y esas cosas espero no pasarme del tiempo. Bueno, os, os voy a presentar hoy a Diego, que soy yo y que lleva pues mucho tiempo trabajando en la comunidad Sakai eh, trabaja ahora en Asaginet International, es una empresa que da soporte a Sakai y os Voy a hacer una presentación sobre la evaluación en, a través de Lesson Builder. Lesson Builder, pues al final yo creo que es la herramienta que va a centralizar ahora a partir de las versiones en las que está saliendo. La gente ya está empezando a usarlo mucho. La que centraliza pues un poco todo el proceso educativo de los cursos, sobre todo, bueno, incluso aunque no sea no, no, puramente online, para los presenciales también donde pues, podemos ir poniendo todo un cierto número de herramientas que antes usábamos dispersas y ahora centralizamos en Lessons para evaluar. Entonces vamos a verlas, no he preparado un PowerPoint para la presentación porque pienso que como tenemos 20 minutos lo mejor es eh, ir enseñando directamente en Sakai y vamos a montar en estos 20 minutos pues, un mini curso y vamos a ver cómo se evalúa. Y bueno, las preguntas que tengáis las podéis ir poniendo en las podéis ir poniendo en, la, en el chat, bueno, en chat, en las en el apartado de preguntas que hay en GoToWebinar o Questions en inglés, y las contestaré por el foro. Eh, y me encantaría que luego el foro pues, fuera un, un elemento bastante activo donde discutiéramos todo eso. Como soy yo mismo el que presenta y modera, pues no, igual no me entero de las preguntas que hagáis. Pero al final de la sesión os aseguro que las reviso y las contesto en el foro. Si da tiempo, pues también contestaré alguna antes de acabar. Voy a empezar entonces con la presentación en sí. Y lo que he hecho aquí, pues como estáis viendo, este es el Sakai que tenemos de Asagi. Es un Sakai, una versión 2.9 avanzada, es decir, no es 2.10 todavía porque estamos sacando nuestra versión 2.10 especial. Pero... Ya tiene muchas cosas de la 2.10 que hemos ido metiendo. En el Sagi eh, vamos metiendo los parches que van saliendo cosas nuevas en la versión actual. Entonces, aunque sea 2.9, aquí abajo lo veáis, realmente tiene muchas cosas del 2.10, como el PIRASIC, la corrección por pares y otras herramientas que ahora en Lesson veréis la interfaz de arriba, etcétera Bueno, he montado un curso donde tenemos dos unidades creadas con Lesson. Luego tenemos aquí... Varias herramientas, recursos, foros, tareas y exámenes que como veis están en gris porque soy, yo estoy como profesor, bueno estoy como administrador pero es como si fuera profesor y las tengo ocultas para los alumnos. Luego entraremos como un alumno y veremos cómo ve el curso. En mi opinión pues cuando usamos Lessons a los alumnos no es necesario mostrarles tareas y exámenes si programamos correctamente las unidades para que ellos puedan realizarlas sí que les vamos a enseñar las calificaciones, es algo que se puede hacer durante todo el curso o podríamos dejarlo para el final. Y el bueno, el ayuda. Entonces, eh, la idea que tenemos es aquí en calificaciones ir poniendo todo lo que tenemos que calificar en el curso, pero hacerlo todo a través de Lesson Builder. Entonces, yo para no perder tiempo en esta presentación, os adelanto, ya he creado dos tareas dentro de la herramienta de tareas, normales y corrientes, no tiene nada especial. He creado dos exámenes, uh, uh, si sí están aquí los dos publicados, ya, eso por, por ahorrar tiempo para no hacerlo ahora delante de, de todos, eso se supone que es tareas y exámenes ya es una herramienta antigua que lleva mucho tiempo, entonces veréis que en calificaciones pues tengo las, mis dos tareas y mis dos exámenes. De momento es lo que tenemos, ahora vamos a empezar a partir de aquí a hacer todo lo demás. Bueno, deciros también que he creado dos unidades que de momento tienen, voy aquí al índice de páginas, dos subpáginas, o sea una unidad 1 con una subpágina, unidad 2 con una subpágina. No he hecho más, están prácticamente vacías y no ponen casi nada en ninguna de ellas. Simplemente el enlace para pasar a la siguiente y ya está. Esto es lo que tenemos de base. Si, si alguien no sabe llegar hasta aquí porque no tiene eh, lesson builder en su, en su versión y eso y quiere saber algo más, pues puede entrar en, en la demo y probarlo y en los foros podemos discutir sobre eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, para que no... Eh, ah, vale, me he olvidado una cosa. También he preparado dos foros. ¿eh? Uno con una pregunta clave, que si debo dejarme barba otra vez. Los que me conocéis de los últimos años me habéis visto con barba siempre y hoy estoy medio afeitado. Ya me estoy dejando. Entonces trabajaremos eso y otro para evaluar con lesos. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a calificaciones. Volvemos aquí y fijaos, tenemos las tareas que yo he creado, los exámenes que yo he creado. Eh, tengo dos foros, entonces los foros para, para evaluarlos no crean ellos automáticamente un elemento dentro del de, de gradebook de calificaciones, lo vamos a hacer a mano. Voy a añadir aquí un elemento de foro 1, por ejemplo, y le voy a poner 5 puntos. Y vamos a añadir otra, foro 2, y le voy a poner también 5 puntos. Añado las tareas y ya tengo aquí foro 1, foro 2. Una de las cosas interesantes, bueno, esta, esta presentación, aparte vamos a repasar algún tema de Gradebook, es... Lo de las categorías en Gradebook. A mí me gusta mucho utilizarlo. Se puede hacer que Gradebook evalúe sin categorías, con lo cual la nota final es la suma de todas las notas, o con categorías y pesos y porcentajes. A mí me gusta eso. Entonces, tenemos tareas, que yo, por ejemplo, le voy a dar el 20% del curso, de la nota final. Tenemos exámenes. Le voy a dar también pues, el 25. Tenemos los foros. Le voy a dar el 25 también, llevamos ya un 70. Vamos a poner una que sea mm, o, mm, otros, que ahora os enseñaré para qué la voy a usar. que Le voy a dar el, el, el 20 y vamos a añadir una categoría que se va a llamar eh, lecciones. Y también os enseñaré para qué es. Guardo estos cambios, de momento tenemos el 100%. Tenemos estas categorías, vuelvo aquí a vista previa. Estas tareas están sin asignar, lo voy a hacer muy rapidito para que veáis. Yo asigno a tareas, ahí me falta una cosa, perdón, y la pongo que se incluya en la nota del curso. Cojo la tarea de ejemplo 2, la guardo en tareas y le digo que se incluya. Esto lo podía haber hecho ayer, pero así... Lo veis, es un, esto de las categorías es algo que no todo el mundo utiliza habitualmente. Entonces es interesante que lo sepáis. Las tareas, perdón, las categorías. Vale, tenemos los exámenes metidos aquí. Las tareas metidas aquí. Los foros los vamos a meter en foros. Los incluyo. Y el foro 2 lo voy a meter Perfecto. Ya tenemos exámenes, foros, lecciones que todavía no hay nada y otros que todavía no hay nada. En otros, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a poner pues, algo. Por ejemplo, a mí me gusta siempre poner esta higiene personal, que va a valer 10 puntos. Va a estar metida en, la, en otros. Y esto. Entonces, según pues si la gente se ducha o no se ducha, les pondremos... Unos puntos para clase, es muy importante este tema para evitar malos olores en nuestras aulas. Entonces al final tenemos exámenes, foros, otros donde podríamos poner cosas que vamos a evaluar manualmente. Esto sí que no va a ir por Lesson Builder, va a ir manual. Y lecciones, que ahora veremos cómo lo vamos a hacer. Bien, entonces vamos ahora a nuestra unidad 1. ¿Cómo he creado unidad 1 para los que no tenéis Lesson Builder? En información del sitio, en herramientas, en la versión nueva pues tenemos la opción de añadir contenidos. Bueno, yo tengo dos porque eh, nuestro sistema tiene también el antiguo el, el Melete instalado, entonces realmente contenidos es este y cuando yo añado, pues voy poniéndole un nombre, unidad 1, unidad 2, podría añadir ahora la unidad 3, etc. Entonces tengo mi unidad 1, he añadido este texto y he añadido una subpágina. Una de las cosas bonitas que tiene Lessons es que nos permite incrustar diferentes cosas. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer aquí es añadir una tarea, de las que ya hemos realizado. La tarea de ejemplo número uno la estoy metiendo aquí. Veis que me la pone abajo del todo, la colocó en el lugar adecuado dentro de la lección, de forma que aquí está la tarea. Una de las cosas que también te permite Lesson Builder y que quiero que veamos hoy es... ¿qué podemos hacer que esta tarea sea obligatoria para poder pasar al siguiente apartado de Lessons? Es una de las cosas que a mí me gusta y que quiero enseñaros hoy para evaluar en un curso con, con Lessons, ir metiendo, la idea es ir metiendo elementos evaluables dentro de las diferentes páginas y además hacerlos obligatorios para que la gente tenga que trabajar en ellos antes de pasar a la siguiente. No es, no es necesario e imprescindible hacer eso, pero a mí me gusta y me parece que es, Bastante útil. Entonces, el alumno tiene que enviar la tarea. Podría añadir esta parte, para los que no lo conozcáis, que es exigir que el alumno tenga ciertos puntos. Yo podría poner que si no consigue cuatro puntos en esta tarea, no puede pasar. ¿Qué problema tiene eso? Que eso obliga a que yo corrija la tarea como profesor para que el alumno pueda pasar. Si el alumno la hace un viernes por la tarde y yo el fin de semana no toco sacaí, pues él hasta el lunes no puede ver lo otro sí. O hasta el lunes o hasta que yo lo corrija. Ya sabemos que hay, algunos de nosotros tardamos mucho en corregir las cosas. Entonces, yo, en este caso, para que él pueda seguir trabajando, simplemente con que la mande ya es suficiente. Le doy a actualizar. Veréis que aquí me sale un asterisco. Quiere decir que esa tarea es obligatoria para el alumno y la necesita hacer. Para vale. El botón de la página siguiente voy a decir que no se publique hasta que todos los requisitos se hayan conseguido. Voy a ir un poquito más rápido para que me dé tiempo. Esto quiere decir que este botón el alumno no va a poder darle hasta que no entregue la tarea. Nosotros sí, porque somos administradores los profesores. En esta segunda página vamos a añadir un examen. Vamos a hacer que también sea obligatorio. También podría poner una nota, pero no lo voy a poner. Y vamos a añadir un foro. El de la barba. Venga. Edito el foro y digo que sea obligatorio. Vale. Entonces ya tenemos la unidad 1. Y ahora vamos a ver una cosa que no todo el mundo sabe tampoco. Y es que tú puedes hacer que las páginas de Lesson Builder también generen una puntuación. Entonces yo voy a la configuración. Bueno, creo que esto ya lo había puesto, por lo que parece ser. O lo había hecho en, en, en anteriormente. Y Sí, lo había borrado. Añadir elemento a calificaciones cuando la página esté completa. Y va a valer 5 puntos. Entonces, yo le doy a guardar. Y si sí, no ha pasado nada raro, porque este curso lo hice, lo borré y lo rehice. En calificaciones... no la tengo aún. Sí, eso me ha pasado por, por eso. Por borrarla y volver a hacerla. Bueno. Vamos a ver, lo voy a enseñar aquí, en este curso que tengo preparado, donde ya me aparece. Esta es la página 2 de la unidad 1, porque yo en la unidad 1, en la página 2, le puse que me la añadiera calificaciones. Ahora, como tenemos poco tiempo, no me voy a poner a investigar por qué no me ha salido, seguramente sea alguna tontería que no he hecho bien. Pero en principio yo podría hacer que esta página sea, tenga una puntuación. Y cuando el alumno la termine le aparezca esa puntuación. En la unidad 2 podría hacer lo mismo, añadir un examen, añadir un foro, añadir lo que sea. Y hacer que cuando acabe todo también tenga puntos. Vamos a ponerle, he puesto 5 puntos, pues le no voy a poner 5 a esta. Guardar y esta seguramente... a ver aparecido aquí. La otra no, porque ya dije, ayer le estuve haciendo mil pruebas y posiblemente la culpa sea de, de que la borré, la creé, la borré, la creé y ahora mismo pues, se ha quedado un poco... vale, no se ha añadido, vale. Eso es por eso. La tengo que revisar. Bien, continúo para que nos dé tiempo. Mm. Voy a ir a este que lo tengo terminado. Entonces... Resumiendo, y ahora mismo tengo aquí estos dos elementos que son páginas. ¿Qué quiere decir? Que cuando un alumno hace esa página y termina todo lo que hay en esa página como obligatorio, es decir, en este caso voy a ir a esa página y os lo enseño, es decir, cuando contesta el examen y cuando contesta el foro, en calificaciones se le va a añadir el punto correspondiente. Mm. Resumiendo, para, porque quedan cinco minutos, y vamos a entrar como alumno para verlo. Yo soy el profesor y lo que hago es añadir elementos de examen, elementos de tareas, elementos de foros que los foros se pueden evaluar. O sea, yo el foro en este tema, en configurar foro, le he puesto que se envíe al elemento de boletín de calificaciones foro 2. De forma que la nota se puede enviar ahí. ¿Cómo se evalúan los foros? Para los que no lo sepan. Aquí en estadísticas y calificación. Yo puedo venir. Por ejemplo, este alumno me ha escrito cosas. Yo puedo leer todo lo que ha escrito. Incluso todos los mensajes completos. Vamos, tal. La barba te da un aspecto imponente. Y entonces yo podría calificar. Y decirle, vale, me ha puesto aquí dos puntos. Y... Este, que es del foro 1, le voy a poner tres puntos. ¿Vale? Con eso evaluamos con el foro. Si vengo, eh, voy a entrar y voy a, salir, voy a salir, voy a entrar como un alumno. Por ejemplo, este, que creo que lo tiene ya todo hecho. Yo voy al curso Evaluar con Lessons. Y en el menú lateral lo que me aparece es eh, la unidad 1, la unidad 2... Y las calificaciones, todas las tareas de tareas, exámenes, eso, no me aparecen. Pincho en unidad 1. Lo que pasa es que este alumno, pues ya podemos ver que ya las ha hecho todas, porque lo estuve probando ayer. Me aparece la tarea de ejemplo, entonces yo la puedo enviar, puedo pasar a la página siguiente, las dos cosas. Y si voy a calificaciones, aquí vemos que yo ya tengo mis puntos. Mi punto por haber acabado la página 2, mi punto por el examen que he entregado... Y he entregado mi tarea, pero no me la ha corregido el profesor. Vale, pero como eso era suficiente para ello. Etcétera. Bien. Aquí en la unidad 2, tengo mi tarea de ejemplo, etcétera, etcétera. Si salgo y entro con otro alumno que no haya hecho nada, por ejemplo, tengo uno que es de... Bien. A ver si soy capaz de entrar. Este sistema de contraseñas es un rollo... Ya, casi. Uy, error. Pues voy con el otro. Este sí, me deja, vale. Y este usuario creo que no ha hecho todavía nada. Si yo entro aquí, veréis que yo no puedo pasar, aunque esté haciendo clic, a la segunda porque no ha he hecho la tarea. Vendría aquí, entraría a mi tarea. Hola, ¿qué tal? Envío. Y una vez enviado, vuelvo a las lecciones. Y yo ya puedo pasar a la siguiente porque ya las he hecho. Hago el examen, hago el foro. Este foro no lo puedo hacer porque es obligatorio hacer primero el examen. Pues hago el examen, marco, pues la nave de alien es nuestro ¿Cuántos dedos tiene un Simpson? Pues tiene 16, envío para calificar, prueba la lección y yo ya puedo entrar en el foro. Evalúo el foro, entro en el foro, perdón, contexto, responder. Hola, buen rapidito para acabar, termino, vuelvo a la lección y ya estoy en el foro, con lo cual yo ahora ya, si vengo aquí en mi índice de páginas, veo que la unidad 1 ya ha estado, que la página 2 ya ha estado, está todo en verde, si voy a calificaciones, tengo ya mi nota. Bien, luego ya pues todo lo que habíamos visto de los... de las de los, las categorías y todo eso, pues, pues es cuestión de, de ir jugando con ellas. No me da tiempo a presentarlo hoy. Cualquier que tenga dudas de las categorías y eso, que me lo diga. Tengo aquí una pregunta que me hacen de... Vale. ¿Puede un alumno responder una pregunta en varias ocasiones hasta que saque una calificación que le permite seguir con el tema? Bien, eso está muy bien, esa pregunta. En efecto, tú, cuando configuras un examen... Si el examen va a ser un límite para poder pasar a la siguiente lección, no deberías ponerle que solo lo puedan hacer una vez. Porque si lo hace solo una vez y suspende, pues tiene, tenemos un problema. Bueno, te podría avisarte y tú le podrías dar otra opción, porque eso se puede hacer también con los exámenes. Lo lógico es darle pues infinitas posibilidades para un examen. Se supone que esto es... A ver, es un examen, aquí he puesto yo que cuente para nota un montón de porcentaje, pero cuando pones realmente una prueba para pasar a la siguiente lección es más una autovaluación. Entonces igual le puedes poner un porcentaje mucho más pequeño de, de nota a las autovaluaciones de, de, de las unidades o incluso no ponerle ningún tipo de nota en Gradebook y contabilizar simplemente pues, que ha acabado la página. Y ya está. Y decir, bueno, pues este examen con entregar lo suficiente o que tal nota, pero que no vaya a gradebook. Simplemente tienes que sacar un 10 para pasar a la siguiente y como cuando pasa a la siguiente, esta página se queda marcado como que la has acabado, pues ya puntúas por aquí con un puntito o lo que tú quieras. Pero sí, en efecto se puede hacer eso. Para que no se queden bloqueados, se puede permitir más, más accesos. Bien. Pues no me da mucho tiempo a, a a más, porque ya es la hora, entonces eh, lo que vamos a hacer es, esta sesión está grabada, tenemos el foro, cualquier pregunta a partir de aquí me la, me la comentáis y vamos eh, discutiendo, os, os recomendaría pues, que entréis en la demo por ejemplo y, y probéis a, a crear un, un curso como el que yo acabo de, de hacer y hacéis hagáis pruebas, os creáis dos usuarios, alumno, profesor y vayáis probando pues muchas gracias a todos. Como digo, esto estará grabado, lo publicaremos y cualquier cosa que necesitéis a través del foro estaré disponible. Nos vemos en 10 minutos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Vale, ah, mira, me preguntan cuál es la dirección de la demo de asagi.net. La dirección de la demo de asagi.net, si la queréis en español, es mi.anisakai. Punto .com. Vale, Mi. .com. Y ahí, bueno, salta un sitio, pero está en español. Y aquí os podéis registrar para que vuestro usuario ya tenga el idioma español por defecto. Si lo queréis en inglés, pues vais a my en Aisakai,